Bienvenidos a esta nueva unidad de herramientas de comunicación y coordinación. La herramienta con la que estamos trabajando es Google Groups. Recordamos que nos sirve para comunicarnos con grupos online con temas específicos a través de nuestro correo electrónico. En esta ocasión vamos a ver cómo darnos de alta en un grupo de Google Groups. Existen dos caminos para poder formar parte de un grupo de Google Groups. Uno, si disponemos una cuenta Google o una cuenta de correo electrónico en Gmail. Y dos, si tenemos una cuenta de correo en cualquier otro servidor de correo electrónico, Altavista, Yahoo, Hotmail, etc. Introducimos en la barra de direcciones el nombre del grupo al que queremos pertenecer o presionamos la dirección a través de cualquier mensaje que nos haya llegado a nuestro buzón. Entraremos en la página de Google Groups, en la que se nos recuerda que debemos ser miembros de este grupo para poder ver su contenido y participar en él, por lo que solicitamos la pertenencia a este foro. En este momento, se nos abre un panel en el que podemos configurar nuestra pertenencia al foro. Empezando por no enviar actualizaciones por correo electrónico. O enviar resúmenes diarios a nuestro correo. O, en grupos de mucho volumen, enviar actualizaciones combinadas de 25 mensajes de correo electrónico. O, por último, enviar un correo electrónico por cada mensaje nuevo que se produzca en el grupo. Recordemos que los grupos de Google están administrados por una persona a la que podemos escribir un mensaje. Hola, soy Pedro. Estuve en la reunión de ayer. Por favor, dame de alta y apretamos el botón Solicitar pertenencia a este grupo, en azul, en la parte inferior del cuadro. Nuestra solicitud quedará pendiente de aprobación. También podemos escribirle un mensaje al administrador poniéndonos en contacto con él escribiéndole un mensaje a su correo electrónico. En la segunda de las opciones, es decir, en el caso de que no tuviéramos cuenta en Gmail y que, por ejemplo, tuviéramos una cuenta de correo electrónico en Yahoo, deberíamos escribir un correo al administrador de ese grupo solicitando el alta. En este caso, a Podemos.Alcalá.Finanzas.com. El asunto, añadirme al grupo de finanzas. Y en el cuerpo del mensaje, el mensaje que queramos enviar al administrador de dicho grupo. Y lo enviamos. Ahora habrá que esperar a que el administrador nos incluya en el grupo. Esperamos que esta píldora os haya servido de ayuda. Seguiremos ofreciendo otras unidades que nos permitan conocer un poco más las herramientas de comunicación y coordinación. Recibe un saludo.